Alfonso del Pollo, vicepresidente de Meliá Hotels Internacional en España. Eh, queremos agradecerle su presencia, su participación aquí y quisiera en primer lugar que nos contaras un poco qué es Meliá y cómo una compañía que nace con un carácter puramente, bueno, una empresa familiar llega a tener pues la implantación internacional que tiene en estos momentos Meliá. Bueno, como, como sabes Meliá es una empresa que este próximo 2016 cumplirá 60 años, ¿eh? 60 años de carácter hotelero. Eh, estamos hoy con 350 hoteles y presencia en 40 países eh, después de estos 60 años de actividad. Eh, bueno, eh, la empresa es eminentemente hotelera. Ha ido creciendo hotel a hotel, ¿no? hotel a hotel, país a país, ¿no? y, y de alguna manera, pues, se hace con, con esfuerzo y, y sobre todo con las ganas de sentirse hotelero siempre, ¿no? que es el ADN principal de la compañía, el sentirse hotelero y no entrar en otros formatos, como, como algunas otras empresas. Visto desde fuera, los usuarios, yo creo que tenemos la idea de Meliá pues como una empresa hotelera, hoteles, no, servicio a los clientes de hoteles. Eh, Ofrece Meliá otro tipo de servicios aparte del que los usuarios tradicionales estamos acostumbrados a, a recibir? Vamos a ver, nosotros indudablemente tenemos un ADN hotelero y nuestro negocio eh, es eh, dirigir y administrar eh, establecimientos hoteleros. ¿no? Eh, como concepto, eh, nuestra empresa es una empresa de servicios. Y como empresa de servicios hay que tener en cuenta que con esos en esos 350 hoteles que tenemos en estos momentos hay hoteles con formatos contractuales de todo tipo. ¿no? Como sabes tenemos siete marcas en el mercado, siete marcas eh, hoteleras eh, que cumplen casi todo el parámetro de, de tipología de clientes en el segmento medio y alto. ¿no? Esas siete marcas eh, nos dan pie a poder hacer... Varios formulas, varias fórmulas de contratación que son válidas, sobre todo tenemos hoteles en propiedad, indudablemente, tenemos hoteles en formato de alquiler y tenemos otros, forman, otros formatos menos eh, intensivistas en la propiedad que son el formato de, de la gestión y el formato de franquiciador ¿no? como concepto. Eh, ¿Cómo damos servicios nosotros a otros? Eh, damos servicios sobre todo en un formato de hoteles en gestión donde nosotros lo que hacemos es administrar y gestionar hoteles, pero para terceros. Hoteles que no son propiedad de Meliá, donde un propietario al uso, ya puede ser un propietario individual, fondo de inversión, un, eh, una inmobiliaria, los grandes, eh, las grandes constructoras normalmente que han entrado en el mercado inmobiliario con formatos hoteleros y donde nosotros administramos. ...y gestionamos los hoteles para ellos... ...nosotros vivimos para, por y para, para el cliente indudablemente... ...el cliente final, usuario del negocio hotelero... ...de un, de un hotel al uso... ...y luego somos eh, como tal empresa gestora... ...damos servicios a terceros, a terceros, a empresas... ...que quieren montar un establecimiento hotelero... ...que conocen el sector pero no saben de administrarlo... ...y que no son especialistas y profesionales... ...de, de la industria hotelera... ...y buscan en nosotros una empresa hotelera con el conocimiento de la administración, de la comercialización del negocio hotelero en su totalidad. ¿no? Y a esos son a los que prestamos servicios, por lo tanto, dos tipos de clientes, sí, así es. Los perfiles dentro de nuestra, de nuestra casa y, eh, indudablemente tiene, hay dos parámetros. Uno son los servicios corporativos, esos que dan servicio a nuestros propios hoteles y dan servicios a hoteles de terceros. Y luego está el nivel de, de profesional de la unidad de negocio, de la unidad de negocio hotelera eh, como tal. ¿no? En la unidad de negocio hotelera son los perfiles quizá más conocidos del de, del sector, ¿no? que, que indudablemente hay personas profesionales del mundo de los hoteles, especialistas en el mundo de los hoteles que se han formado para tal, pues en, haciendo carreras que están asociadas a ello, a nivel de, de, de turismo especialmente, los másters que hay específicos en alojamientos eh, hoteleros y luego toda una diversidad de personas dependiendo también del segmento al que va dirigido el establecimiento. Hay hoteles también de todas las características, los hoteles pueden ser urbanos, pueden ser vacacionales, hay hoteles con segmentos especiales dentro de nuestra casa, pueden ser hoteles especialistas en golf, hoteles especialistas en, en maíz, en congresos, en convenciones, hay hoteles especialistas en, en, en, en temas de balnearios, de spas. De alguna manera todo eso va incorporando profesionales a cada uno de nuestros establecimientos con perfiles muy variados. Eh, ...puede haber médicos para hoteles de balneario... ...puede haber especialistas en los metros del golf... ...por ejemplo, como, como concepto, puede haber personas... ...que tienen eh, planteamientos de formación de muy multidisciplinado... ¿no? ...indudablemente luego hay profesionales dentro de los hoteles... ...asociados a la experiencia del cliente... ...asociados al servicio puro al cliente... ...y, y muy diferenciado de un servicio corporativo... ¿no? Que, ...que indudablemente es esa otra pata... Eh, ...que da asistencia tanto a nuestros hoteles propios... ...como a los hoteles de terceros... ¿no? ...y aquí se abre una rama brutal de profesionales... ...que dan servicios pues indudablemente recursos humanos, como la gran pata de, de nuestro negocio y como casi todos los negocios son las personas. Eh, para, para todo esa, ese mundo de, de, de liderar personas, pues hay un, un sinfín de profesionales asociados a ellos, y psicólogos, especialistas en recursos humanos. Eh, de, de todo tipo ¿no? eh, y luego ahí indudablemente para cubrir todos los servicios que necesita un hotel porque al final un hotel es una, es una empresa como, como concepto y entran todos y cada uno de los departamentos como puede ser las finanzas, el mundo financiero, la administración, la administración del personal le, los temas fiscales, los temas de diseño y de construcción de los hoteles todos los temas asociados a la reputación social eh, corporativa que tienen estos establecimientos, todo un sinfín de servicios, de comercial, de marketing, que da pie a que haya pues, un mundo completo eh, con un abanico brutal de, de profesionales dentro de nuestro negocio. Yo creo que hasta ahora, eh, indudablemente, la, la, el, el funcionamiento de, de las empresas, de la nuestra, que creo que de la mayoría, pues todo, se trata normalmente de crear un equipo muy multidisciplinar, ¿no? Y que, que engloba casi todos estos temas y que de alguna manera dirige las compañías, ¿no? Estos son los que forman normalmente los comités ejecutivos en las empresas, ¿no? Hasta ahora hemos trabajado así, ¿no? Cada vez. Eh, nos acompañamos de, de profesionales que aunan un poco el conocimiento de, de todos nosotros y que ponen valor eh, el, el, ese conocimiento para poderlo hacer cada vez más transversal. ¿no? Indudablemente, eh, aquellas personas que tenemos esa labor de dirección eh, más global pues eh, lo que hemos hecho ha sido, con el paso de los años, ir formándonos en aquellos eh, de, de temas que teníamos más lagunas. ¿no? Eh, eh, a, eh, la base fundamental de, de nuestro negocio es hotelero. La mayoría tenemos una formación hotelera, una formación ligada a este, a este sector, ¿no? eh, una formación ligada al mundo de la economía y al mundo financiero, pero indudablemente con el paso de los años hemos tenido que, que desarrollar pues, todo este tema del liderazgo de las personas, eh, de empezar a entender y a, y, a y a comprender todo el mundo de la tecnología. Y yo creo que en el futuro seguramente pues personas que tengan una visión más global eh, pues son aquellas que van a aportar más ¿no? en, en, en, en hoteles, en, perdón, en, en empresas como la nuestra. Muchas gracias Alfonso por recibirnos. Pensamos que vuestra participación en, en el curso pues, eh, tiene gran interés. Encantadísimo de, de trabajar con vosotros. Encantadísimos.